Eres mi tesoro, eres tú mi vida, eres esa niña que por ti todo daría Eres esa luz que iluminó mi mundo entero, por eso y más, es que yo a ti te prefiero Yo voy a cuidarte de este mundo que es culero, yo voy a entregarte mi amor que es verdadero Y vengo a agradecerte por ser tan linda conmigo, porque aparte de ser novio también yo soy tu amigo Yo en un futuro me casaré contigo, porque me encanta todo lo que tú y yo hemos vivido Sabes amor mío, mí me encanta tu cariño Me encanta que a tu lado me sienta como un niño Ten por seguro que siempre estaré a tu lado Perdóname si a veces soy un poco amargado Perdóname si a veces yo te he fallado Pero a tu lado soy muy afortunado Sabes, yo no sabía cómo expresarme Y pues, preferí hacerlo por medio de una canción ¿Sí? Sé que te va a gustar Te amo